Hola, ¿cómo están? Soy Hugo Lescano, coach profesional y en esta ocasión les quiero dejar una reflexión a partir de una nota que leí en un periódico. A ver qué les parece. En esta ocasión es una nota de Ana Falvo en una columna que se llama Sin filtro. Esta nota se la hace a Miguel Cosuzok. Perdón si lo pronuncio mal. Este señor es el presidente de Unilever Latinoamérica y Cono Sur. Sí, es un cargo importante en una multinacional. Y este señor habla de, en las empresas que penalizan el error, nadie se anima a probar. Y la primera línea de esta nota es, soy un experto en cometer errores. Y dice que después de 37 años trabajando en la multinacional, y 18 años en cargo de gerencia general, cuando termino de leer esta nota... Lo que me hace pensar y reflexionar y lo que se me aparece eh, como pensamiento en mi mente es qué importante que sería a futuro, espero que próximo y cercano, que en los ámbitos educativos de nivel primario y secundario, sobre todo, empecemos a trabajar en la importancia de cometer errores, no en la penalización del error no en una nota que descalifique ese error. No estoy diciendo que el error, si, una, si un chico hizo un ejercicio con un resultado incorrecto, digamos, 2 más 2 y puso 5, no estamos diciendo de felicitarlo, estamos diciendo de que no lo viva, no, eh, no lo, su experiencia no sea que el error está mal visto, que es lo que básicamente, por algo este señor dice, de penalizar el error. Entonces, Qué importante que sería que trabajemos en los ámbitos educativos, que el error es parte del aprendizaje, es necesario para el aprendizaje. Simplemente mi reflexión es esto, ¿no? ¿Qué posibilidades nos abre a todos como sociedad? A los docentes como principales protagonistas de las aulas. A los alumnos como principales protagonistas de su propia vida y experiencia en el momento del aprendizaje ¿qué posibilidades nos abre el trabajar con el error como parte de nuestro aprendizaje? y cambiar este paradigma de que el error está mal visto que el error no se puede cometer que el error hay que evitarlo así que básicamente mi pregunta es ¿Qué tantas posibilidades nos abriría el trabajar con el error como parte de nuestro aprendizaje? Ahora me gustaría saber qué te hizo pensar, qué sentiste, cuál es tu reflexión.